¡Hola! Estamos acá en Nine Circles. Bueno, básicamente es eh, un Demon de Geometry Dash, un Hard Demon, que nunca me había pasado un Hard Demon. Así que, este, bueno, este es el primero que me pasé y se lo quería traer al canal. Eh, básicamente este, este, este um, nivel se hizo conocido por ser el primero en crear el efecto Nine Circles, como se llama en el nivel. Que básicamente el efecto Nine Circles es... esto. Sí, así es. Eh, bueno, antes de empezar con lo que sería el, el gameplay del 100%, eh, hice una pequeña recopilación de fails, fails estúpidas, y después mostré algunos de los fails más grandes. Así que, bueno, disfruten del video. Acto, <laughs> oh, no, otra vez. ¡Otra vez! ¡No, otra vez! ¡De la misma manera morí! ¡De la misma manera! ¡Tres veces en el puto mismo porcentaje! ¡Ve la luz! Te juro que vi la luz, boludo. ¿Por qué en esa orbe? ¿Por qué? Regla. Tenés que darle tarde. ¿Por qué le di temprano? ¿Por, por qué? O sea, ¿por qué? Lo aparte todo es que sé que voy a volver a morir en el escudo. Es que sí soy así, es que cuando estoy nervioso en las partes fáciles... O sea, cuando estoy nervioso, paso las partes difíciles y muero en las partes fáciles. Ah... No, otra vez no verga ¡No! Dos veces van de que pierdo en el cubo final. Dos putas veces. Vamos a practicar el cubo final. Ahora se abre. pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, no, es pam, <ríe> ¡LOL! ¡Por fin! Uf. ¡Ay, lo terminé! Después de tanto tiempo, boludo... No puede ser. No puede ser. Pausa, ya vuelvo. Socrevita, socrevita, socrevita,